¡Hola amigos! Bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy empezamos a ver los distintos diseños de suspensión que se utilizan en los vehículos de competición. Vamos a empezar por el más sencillo de ellos, que además nos va a servir para establecer un poco los conceptos básicos, que es una suspensión monobrazo. Nosotros tenemos nuestro chasis y un brazo perpendicular al sentido de la marcha, es decir, de izquierda a derecha para entendernos, eh, tiene una articulación normalmente en el centro del vehículo, un brazo y en el otro extremo una pequeña horquilla que sujeta la mangueta que a su vez sujeta la rueda. A través de esta articulación el brazo va subiendo y bajando y la rueda sube y baja con los baches. En algún punto en el medio de este brazo estará el amortiguador, lógicamente anclado. Lo primero que definimos es el centro instantáneo de rotación que es el punto alrededor del cual gira la suspensión. En este caso es muy sencillo porque como solo tiene un brazo, pues el centro instantáneo de rotación es el centro de la rótula de la articulación que está en el centro de, de este casquillo alrededor del cual gira todo el brazo. Lo siguiente que podemos definir es la distancia que hay entre la proyección vertical de este punto, de este centro instantáneo de rotación, y la huella del neumático, el centro de la huella del neumático. Esta distancia es la longitud del brazo virtual de suspensión. Digamos, si este brazo es muy largo o este brazo es muy corto. ¿Y esto por qué influye? Cuando la rueda sube y baja, en realidad la rueda no sube verticalmente. En realidad la rueda va siguiendo una circunferencia cuyo centro es este centro instantáneo de rotación. Es como si fuera un compás. Y el radio es este brazo de nuestra suspensión. Por eso, cuando la rueda va subiendo, se va produciendo un fenómeno que se llama ganancia de caída. A medida que va subiendo, como va siguiendo un círculo, la rueda pierde su verticalidad original y se va inclinando hacia adentro. Va adquiriendo caída negativa, como ya vimos en los capítulos del, del inicio de estos videotutoriales. Esto es lo que nosotros llamamos ganar caída. En general, muchas veces nos interesa para compensar el balanceo hacia el exterior del chasis. Pues bien, si este brazo de suspensión es muy corto, este círculo es muy pequeño... Con muy poquitos centímetros de recorrido de suspensión, la rueda se inclinará mucho. Tendremos mucha ganancia de caída. En cambio, si este brazo de suspensión es muy largo, tuviera un metro de largo, ese círculo, esa circunferencia que trazaría la rueda sería mucho más grande. Con 5 centímetros de recorrido de suspensión, ganaría menos inclinación la rueda. Pues A lo mejor se inclinaría un grado y con un brazo más corto se inclinaría dos grados. Tendría en ese caso mayor ganancia de caída. Otro concepto que también conocemos ya, el ratio de instalación, es simplemente la división entre este, esta longitud del brazo de suspensión entre la distancia que hay entre este centro instantáneo de rotación y el punto de anclaje del amortiguador. Nos indica cuántos centímetros hacen falta mover la rueda para que se mueva un centímetro el amortiguador y ya vimos las ventajas y desventajas que tenía un ratio de instalación bajo o alto. Y el último parámetro que podemos determinar es la ganancia o pérdida de ancho de vía al accionar la suspensión. Lo mismo que hemos dicho en la ganancia de caída, que al comprimirse la suspensión, como la rueda no sube vertical, sino que sigue una circunferencia, va ganando caída, se va inclinando hacia el interior. También es fácil de ver que la huella del neumático, al seguir ese círculo, empieza a acercarse al centro del vehículo. Cuanto más largo sea este brazo virtual de suspensión, menos se notará este efecto, será una circunferencia de mayor diámetro, luego menor será esa variación. Tú puedes tener, por ejemplo, 80 centímetros de anchura de vías en reposo y con la suspensión completamente comprimida tener 78, digamos, o sea, un centímetro de cada rueda, dos centímetros en total, esa huella del neumático se ha desplazado un centímetro hacia el interior arrastrándose por el asfalto. Ya veremos que en general es algo indeseable porque introduce rozamientos parásitos, introduce mayor resistencia a la rodadura, introduce pérdidas por rozamiento y varía la capacidad de agarre de los neumáticos. En un caso habitual, con el centro instantáneo de rotación por encima del asfalto, como por ejemplo en esta carrilana PIVA Racing de fabricación española, eh, cuando tú vas comprimiendo la suspensión, este brazo virtual digamos, está alcanzando la posición horizontal, luego se dilata, se amplía la batalla al comprimirse la suspensión hasta que llegue a ese tramo horizontal y luego comenzará a reducirse. Si el centro instantáneo de rotación estuviese por debajo del suelo, cosa que con una suspensión brazo lógicamente es imposible, porque físicamente no se puede construir, aunque como veremos con otros diseños de, de varios brazos sí que se puede lograr, en este caso ocurriría lo contrario, al comprimirse la suspensión la batalla se acortaría, sería más estrecha. Y si estuviese a la altura del suelo, pues sería una cuestión intermedia. Por eso las menores... Eh, diferencias de anchura de, de vías se producen cuando el centro instantáneo de rotación está muy cerca del nivel del suelo porque estamos prácticamente en la parte más exterior de esta circunferencia digamos alrededor de 90 grados en una dirección 270 grados en la otra en esas zonas es donde menos se va a, a notar este, este efecto por lo demás este tipo de suspensiones tienen varias ventajas por ejemplo la construcción generalmente es bastante sencilla porque claro tienen menos elementos eh, también tienen varios inconvenientes. El primero ya hemos visto, el centro instantáneo de rotación, no lo podemos colocar donde, donde queramos. Tenemos una limitación bastante clara en la longitud máxima de este brazo virtual, porque claro, lo normal es poner el anclaje digamos, en el centro del vehículo, con lo cual el brazo virtual más largo que puedes hacer es la mitad de la batalla. No puedes hacer brazos virtuales más largos. Es realmente, técnicamente, muy complicado de construir. Eh, también tiene el inconveniente de que los amortiguadores se colocan en mitad del brazo o un tercio del brazo, digamos, bastante lejos de las articulaciones, tanto la exterior como la interior, con lo cual necesitas que ese brazo esté bastante reforzado para aguantar estas tensiones que va a generar el él. Y del mismo modo, el extremo que sujeta la mangueta, tienes que, digamos, abrirlo en dos, mediante una horquilla, para sujetarlo, y no es del todo fácil, como esas distancias generalmente son bastante pequeñitas, no es del todo fácil eh, conseguir una buena rigidez torsional del conjunto de la mangueta, cuando solamente cuentas con un punto de apoyo. Todas estas eh, desventajas generalmente se ven mmm, superadas por la evolución de este sistema, que son los trapecios superpuestos que veremos en, en el próximo capítulo.